Esto, esto como que quedó bien para ella. Ricky Martin, corazón. Ricky Martin. Le roba un beso al presentador de Villa del Mar, señores. ¿Eh? Ricky Martin no solo hizo bailar a todos con sus canciones en la primera noche del festival de Villa del Mar en Chile, sino que sorprendió cuando le robó un beso a los presentadores del evento. El artista Boricua dio un piquito al conductor Martín, Carca, Martín Cárcamo cuando la presentadora María Luisa Godoy le dijo al cantante que quería darle un beso en la mejilla en presentación de todos los fanáticos y surgió que Cárcamo fuese el hombre que representara a la porción masculina de la audiencia. Mírenlo ahí, mírenlo. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, ay! ¡Becería! ¿no? ¡Wow! <risa> vamos a verlo ahí. Otro ching, otro chingón, vamos. ¡Ay! ay, Dios mío. ¿Eh? Dios lo bendiga ahí ¿eh? también. Eh? Tan joven que está. Señores, un beso para la historia. ¿Eh? El mismo presentador compartió en el momento del beso en sus redes sociales de, describiendo al boricuas como sorprendente. Oye. Eh, corazón, ay Dios mío Había sido yo, eh, un lío Preso El cantante consagró su presentación Con el reconocimiento de la Gaviota de Plata, premio representativo En la playa de la ciudad La libertad y la belleza de la música, señores El gesto Digo, todo un profesional, el presentador No lo discriminó, porque Si sí es verdad que, que si sí ese hombre eh, Si yo sido aquí ¿a Pachá El Pachá le gustan eso ves ¿Eh? A Michael Miguel, que ese sí hombre le va a dar un beso en la boca, ¿eh? Cuánta trompa, señores. Pero Ricky Martin se lo aceptaron muy bien. Y positiva la crítica del conductor, ¿eh? De ese beso, ese piquito. Pero hacer sido aquí en un festival, presidente, ¿eh? ¿Qué usted quiere me ¿Qué, ¿Qué usted opina de ese beso? ¿Eh? ¡Ah! Un interno de ahí, Vamos a ponerle de nuevo el beso. Sí, pues no le fue muy bien a... Dios mío, ¿eh? Señores, Ricky Martin eh, eh, es un homosexual declarado, ¿verdad? Ya, eh. Sí, fue puesto. Ay, no durmió esa noche, ¿eh? ¿eh? De la gaviota le queda a la perfección. A la perfección le queda la gaviota que le regalaron, la gaviota de plata. ¿Eh? Al boricua, al cantante boricua, a Ricky Martin. ¿Eh? Señores, a, a nuestros amigos homosexuales que ven el programa, se pueden, pueden buscar ese video en YouTube. <risa>